Sirva esto como anticipo del regreso de Fango Fan a YouTube. Empezamos. Y es que es cierto que al final de la tercera temporada, en mayo de este año, os dije que Fango Fan terminaba para siempre. Pero cosas de la vida eh, es una necesidad que tengo. Quizá... Quizá es algo que, que me gusta, que me hace feliz y que, y que necesito hacer. FangoFan regresa, regresamos a YouTube con 13 nuevos programas. FangoFan 4, en esta segunda época, este reinicio, este reboot, podemos llamarlo de, de mil maneras, llegamos cambiados, pero el espíritu es el mismo, eh, de nuevo con ganas de, de hacer un, un espacio en Internet diferente. Y cumpliendo algunas de las cosas que quisimos hacer en los años anteriores que no, que no lo conseguimos. Lo más importante, colaboraciones. Eh, estoy deseando que veáis lo que vamos a hacer con JM en el canal Videoclub Weird con la saga Viernes 13. Espectacular. Y poquito más, este simplemente es un anticipo de, de lo que viene. Repito, sirva esto como anticipo de lo que está por venir. Bienvenidos una vez más, incansables buscadores de placer a Fango Fan. Por supuesto, podéis comentar, suscribiros a este canal, hacer lo que os dé la gana y siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.